Bueno, veníamos aquí a denunciar que eh, actualmente en los centros municipales de servicios sociales, que son los que están articulados en los barrios para la atención a las diferentes personas de la ciudad de Zaragoza, nos estamos encontrando con listas de espera de atención, es decir, listas de espera largas de en torno a cuatro y cinco semanas. Esto quiere decir que estamos hablando en concreto de ocho centros que están sobrepasando los plazos de 15 días y cuatro centros que superan el mes. Esto eh, lo constatamos a pesar de la falta de información y de transparencia del equipo de Gobierno, porque en más de seis ocasiones hemos solicitado pregunta por escrito y no hemos recibido esta información. Vuelvo a repetir, en más de seis ocasiones quiero haceros notar que en el Pleno del pasado Viernes solicitamos y llevamos a trámite una moción relacionada con la transparencia. Dicha moción tenía varios puntos y uno de los primeros puntos tenía que ver con que el Ayuntamiento de la ciudad garantizase el cumplimiento de los plazos para el acceso a los expedientes y contestación de las preguntas de los grupos municipales. Con lo cual, ahora mismo, el Ayuntamiento no está haciendo mucho caso de esta normativa que nos atraviesa. En concreto, lo que os decía es que hemos denunciado o estamos denunciando en este momento las largas listas de espera en atención a las personas usuarias de los centros municipales. Esto eh, lo hemos constatado gracias a que los profesionales han denunciado esta situación ante la problemática que supone eh, para ellos este devenir en el área de acción social, ya que no tenemos esa información directamente por el propio equipo y, en este caso, por el propio concejal Ángel Loren, que es el responsable del área. Hemos hecho un sondeo en 12 centros en el cual en ocho de ellos se están sobrepasando los 15 días de espera. También os recordaré que se ha aprobado recientemente el reglamento municipal de centros de servicios sociales, un reglamento que articula, entre otras cosas, cuestiones como estas, cuál debe ser el plazo máximo para la atención de personas más allá de las urgencias. Y el plazo regula que, debe ser de 15 días. Nosotros, en, el, en dicho reglamento, hicimos una alegación, un voto particular, donde planteábamos que, dadas las circunstancias y tal como estaban los eh, servicios, sería importante que ese plazo se redujese, se redujese a 10 días, cosa que eh, fue rechazada por el Partido Popular. Pero, aun con todo, en este plazo, ya os hemos dicho que, tras el sondeo de 12 centros, en 8 de ellos estábamos sobrepasando los 15 días. Y también nos encontramos con que hay de estos eh, ocho centros, cuatro se encuentran sobrepasando más allá de las cinco semanas, más allá del mes, lo que sería más del doble de lo que está establecido según reglamento municipal. En estos plazos se han tenido en cuenta las citas que ya estaban programadas, las que ya se estaban dando por parte de los profesionales. No hemos tenido en cuenta las eh, citas que están pendientes sin derivar de la línea 900. Esto quiere decir que son peticiones que se han realizado, pero que aún están sin fecha de concretar. Con lo cual, lo que podemos eh, eh, deducir es que estas listas en algunas zonas aún serán de más tiempo. ¿Por qué tenemos estos datos a través de los profesionales y hemos tenido que realizar un sondeo? Pues, como os decía al principio de intervención, porque en más de seis ocasiones hemos realizado preguntas por escrito. Es más, en la anterior comisión de Acción Social y Familia hicimos una pregunta con relación a este tema, de una pregunta oral, y no hemos conseguido contestación. Esto nos parece muy grave porque solo tenemos datos, la última vez que se nos respondió fue en noviembre de 2019. Vuelvo a insistir que, como formación, eh, creemos que esto es una falta de transparencia que conculca la normativa y, sobre todo, porque no permite a la labor de oposición de los grupos que estamos actualmente en la oposición. Ya puede ser para eh, denunciar estos hechos o ya puede ser por plantear acciones propositivas. Por lo tanto, volvemos a decir que eh, es actualmente... En seis ocasiones hemos preguntado y no se nos ha respondido, solamente tenemos datos de noviembre de 2019. Este bloqueo informativo eh, es tal que eh, hemos tenido pues, que salir a denunciarlo actualmente y los datos los hemos obtenido, como decíamos, a través de un sondeo realizado en 12, en 12 centros municipales, donde los eh, profesionales nos han dado la información ante la preocupación que supone el empeoramiento de la calidad de la atención y lo que esto está suponiendo de vulneración, no solamente del reglamento municipal, sino del derecho de toda persona a acceder en la mayor urgencia posible o la mayor rapidez posible. En concreto, hemos solicitado datos porque creemos que, cuando preguntamos sobre este tema, el señor Loren hace una defensa en la cual habla de… ...de tiempo de concesión de ayudas de urgencia, habla de número de cuantías y de qué conceptos... ...no, nosotros estamos hablando de plazos de atención, de plazos de demora. Y en concreto hemos preguntado por el número de citas atendidas, qué tiempos de demora se dan por cada barrio. ¿Qué tipo de carácter tiene esa cita? Si es una primera cita o es de seguimiento, algo que cambia sustancialmente. Y también hemos pedido información por si esas citas son presenciales o son telefónicas, Algo que para nosotros nos parece fundamental en este momento de pandemia, donde muchos de los equipos necesitan hacer citas presenciales y porque consideramos, como todos y todas sabéis, que esto es algo fundamental, que las personas puedan acceder presencialmente a los centros. Por todo ello, eh, presentamos esta denuncia aquí hoy, diciendo que efectivamente nosotros vamos a seguir en la línea y queremos que se haga cumplimiento... Cumplimiento efectivo de la moción que se aprobó el pasado viernes, en la cual, en el primer punto, ya sabéis, hablaba de que se cumpla lo que está diciendo el reglamento orgánico. No estamos pidiendo más allá. Y, por supuesto, que se recumpla el reglamento de reciente aprobación de centros municipales, que estipula que la atención no puede ser más allá de 15 días. Tenemos también… Una valoración que nos gustaría presentaros aprovechando esta rueda de prensa, si nos permitís, y es que nos gustaría pronunciarnos sobre un tema que nos parece bastante grave, que ha salido en los medios hoy y por el cual vamos a solicitar la comparecencia del concejal de urbanismo, el señor Víctor Serrano, que tiene que ver con eh, una información que se ha eh, volcado en los medios y que habla de un presunto acoso laboral o moving a trabajadores del Departamento de Arquitectura. Nos parece lo suficientemente grave como para pedir esta comparecencia en la próxima Comisión de Urbanismo para que el señor Víctor Serrano dé explicaciones. Explicaciones en cuanto a esa estructura paralela que ya denunciamos hace un tiempo por la que se aclare la función de dicha estructura paralela, que va a costar 400.000 euros de todos y de todas al año a este ayuntamiento. También que nos aclare eh, la contratación de estas diez personas. Por ahora, solamente se han contratado seis… Y eh, nos, para que nos explique el señor Serrano qué razones hay para esta estructura, esta contratación, eh, digamos, de urgencia y los proyectos de obras encomendados y los plazos de las mismas. Queremos, vuelvo a decir, que es lo suficientemente grave como para que solicitemos eh, en aras de la función de oposición una comparecencia del responsable del área para que nos detalle todos estos extremos. Así que... Si tenéis alguna pregunta de ambas situaciones, estaremos encantados y encantadas. Si queréis, eh, la moción que presentamos el pasado viernes la tengo aquí, por si os interesa. Este punto en concreto salió por mayoría. Os lo leo, ¿eh? El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a garantizar el cumplimiento de los plazos para el acceso a los expedientes y contestación a las preguntas de los grupos municipales, tal y como recoge el reglamento municipal, así como garantizar el obligatorio cumplimiento del derecho de información y acceso a los expedientes por parte de la ciudadanía con publicidad en la página web de la fecha de solicitud y fecha de acceso. Esto es lo que aprobamos como moción, que simplemente es cumplir la normativa, pero, por otro lado, eh, nuestra queja en relación a las listas de espera en la atención en los centros municipales tiene que ver con el reglamento municipal de centros de servicios sociales recientemente aprobado y que ya constatamos que no se está cumpliendo. Pues tenemos los datos, lo que pasa que si quieres te los pasamos eh, privado porque nos parece que lo importante es no intentar estigmatizar que hay unos barrios que pueden ser en la atención, sino que el sentir mayoritario por parte de los profesionales es que se están produciendo demoras de largo recorrido. Y eso es lo que nos parece muy importante, teniendo en cuenta que todavía no sabemos cuántas de esas demoras son por cita presencial o por cita telefónica. Y teniendo en cuenta también que, que en este momento nos parece que eso es muy grave cuando se acaba de aprobar un reglamento que lo articula. Y porque además es un tema estructural, no es algo que tenga que ver con un barrio en concreto, no es algo que tenga que ver con la pandemia, tiene que ver con una situación estructural que… Evidentemente, a nadie se le escapa, tiene mucho que ver con la falta de efectivos que muchas veces no se cubren de bajas de larga duración o no reposición de bajas por jubilación y, efectivamente, el embudo que está suponiendo en algunos casos la línea 900 que eh, no es de gestión directa pública. Con lo cual, es como una lista paralela que los profesionales tienen que responder. Bueno, la denuncia viene en la línea de que nosotros como profesionales de lo social, me refiero a los compañeros y compañeras que están trabajando en los equipos, están viendo que esto les está produciendo un eh, lastre a la hora de la, la atención, porque evidentemente cualquiera se puede imaginar que llegar a trabajar y tener que responder a toda una línea de demandas que se hacen de manera telefónica, sin tiempo suficiente para poder hacer una valoración de los casos, estamos hablando de que en una misma mañana un profesional o una profesional puede ver diferentes demandas, desde una cuestión básica como puede ser el servicio de domicilio o puede estar atendiendo demandas de alimentación, de urgencia, en el sentido de eh, poder abordar cuestiones básicas de la vida o puede estar planteándose una demanda que tiene que ver con un trabajo más especializado en lo que sería la educación familiar o posibles apoyos en el entorno familiar para los menores. Evidentemente, cada profesional y cada equipo sabe el trabajo que tiene que hacer, pero eh, es cierto que tener la presión de tener una lista de más de un mes para poder atender algún caso significa que los profesionales están muy preocupados, que es lo que os decía, porque durante un mes eh, no es lo mismo… Con todos mis respetos, estar esperando un mes para recibir algún tipo de eh, recurso o algún tipo de prestación que el hecho de estar esperando una atención especializada con situaciones de mucha premura. Y, por lo tanto, consideramos la demanda viene en ese sentido y, lógicamente, tiene que ver con el hecho de que, si vienen periodos vacacionales o vienen situaciones de saber que algún compañero o compañera puede ser que esté en un proceso de enfermedad y tenga que coger una baja o algún compañero o compañera se puede jubilar en breve plazo, todo eso los equipos lo están soportando porque son menos para hacer más.